Fisquito de matemáticas. Décima temporada. Voy a desvelar ya desde el principio de lo que trata la, la charla, ¿no? Por esto de topoqué, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Bueno, yo cuando acabé la, la carrera de matemáticas ya hace algunos años, eh, bueno, yo quería dedicarme a trabajar la topología. Entonces, bueno, yo lo contaba ahí entre amigos, familiares, y ustedes saben qué era lo que me decían. Me decían, José, ¿topoqué? o me decían, topología, pero, vamos a ver, tú no eras matemático. Entonces, bueno, ante esta perspectiva, pues, tuve que eh, esforzarme un poco en explicar de qué se trata la topología. Eh, la topología, primero, la estrategia, creo yo, primero es contar qué no es la topología, vale porque es una gran desconocida, incluso entre estudiantes de matemáticas, sobre todo los primeros cursos, sobre todo lo que es la, la intuición de lo que es la topología. Entonces, bueno, para la intuición, y me puedo encontrar con dos escollos, ¿vale? Para explicar lo que no es la topología. El primer escollo es el que yo digo que es el escollo cachondeo. Entonces, la topología no es, pues esto, esto no es la topología, ¿vale? El estudio de los topos. Bueno, entonces, digo, vale, esto ya nos lo imaginamos aquí, ¿no? Pero, claro, después el segundo escollo que hay que encontrarse, es el escollo el que yo llamo el escollo de mm, confusión técnica. Ah, claro, es que es una broma. Yo en realidad lo que me refería era pues a eso que eso de, de, de qué? del estudio de los mapas, ¿verdad? Pues tampoco, tampoco, no se trata de la topografía, ¿vale? como, como muchos pues llegan a, a confundir la, la topología, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la topología realmente? Bueno, yo si tuviera que explicarlo de forma lo más natural, lo más divulgativa posible, eh, sería lo siguiente. Yo diría que la topología es aquella parte de las matemáticas que estudia los objetos geométricos como si estuviesen hechos de plastilina. ¿vale? Tal cual, como si estuviesen hechos de plastilina. Eh, ¿Y por qué el desconocimiento, dirán, de esta, bueno, de esta rama? Yo, bueno, yo se lo achaco, quizás no esté tan arraigado a otras disciplinas como la geometría o el álgebra, en el que ya pues lleva muchos años afianzada, ¿verdad? De hecho, la topología es la rama más joven de las matemáticas, ¿De acuerdo? Bueno, según esta definición de la plastilina, o digamos una goma muy elástica, pues hay un, hay un dicho que dice que para un topólogo no es lo mismo, oh, perdón, es lo mismo pues una taza de café que un donut, una rosquilla, Claro, uno ve esto yo sinceramente la primera vez que, que lo vi, o lo, lo oí, pues me quedé así sin palabras, ¿vale? Como estos amiguitos. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues fíjense. Si estuviesen hechos de un material suficientemente maleable, ¿verdad? Suficientemente elástico, como la plastilina, pues fíjense, aquí lo tenemos, tenemos la rosquilla, entonces yo puedo pues apretar un poquito por un lado por abajo, Puedo con, el, con un dedo pues puedo hacer un poquito de presión para formar un pequeño agujero esto lo puedo ir deformando cada vez un poco más haciendo el agujero cada vez más grande hasta formar la taza de café de tal forma que este proceso también es reversible ¿vale? desde la taza de café también puedo llegar a la rosquilla por un proceso similar otro ejemplo, pues un cubo y una esfera ¿vale? bueno, esto igual, pues hay que, no hay que tomárselo estrictamente como la palabra, de acuerdo, esto es eh, entrecomillado, por supuesto que son objetos geométricos totalmente diferentes. ¿Vale? Pero, si estuviesen hechos de un material suficientemente maleable, pues tendríamos esto, ¿verdad? Podríamos pasar de uno al otro sin ningún problema. ¿vale? Y el proceso es reversible. A ver, podemos estirar, encoger, todo lo que queramos. Podemos arrugar, podemos doblar, enderezar... Podemos hacer, en general, cualquier tipo de deformación continua, entendiéndose por deformación continua, una deformación en la que puntos que están próximos antes de la deformación, después se corresponden con puntos que siguen estando próximos después de la deformación, con pequeñas variaciones, pero siguen estando próximos. Y además, esta deformación tiene que ser reversible. No se permite ni cortar ni pegar. Cortar no se puede, porque esto, eh, digamos que impide la continuidad. Y pegar... Tampoco se puede porque el proceso ya deja de ser reversible y tendrías que cortar para volver atrás. Con lo cual, pues eh, tenemos todas estas operaciones. Un poco más formalmente, bueno, pues la topología trata de todas aquellas propiedades en los objetos geométricos que permanecen inalteradas después de una deformación de este tipo. Las propiedades que tratamos, pues son propiedades eh, cualitativas, las propiedades cuantitativas es decir, todo lo que llega a ser medible o se puede medir como áreas, volúmenes distancias, tamaños incluso todo esto es irrelevante lo que es importante son las propiedades cualitativas como si tiene agujeros si están hechos de una sola pieza si eh, están acotados de qué forma se distribuyen las distintas partes eh, o se interconectan las distintas partes del objeto etcétera, etcétera ¿vale? este tipo de propiedades ¿qué temas son los de interés para nosotros los topólogos? bueno, pues pues algunos temas pues podemos por ejemplo la teoría de grafo ¿vale? teoría de grafo que son esos objetos, ¿vale? puntos y aristas que los conectan es, no importa ni el tamaño de la, de estas aristas la longitudes ni el tamaño de los nodos ¿vale? ...importantísimo para gestión de rutas de transporte... ...telecomunicaciones... ...importante para todas esas cosas... ...teoría de nudo... ¿vale? ...la longitud de la cuerda da igual... ...lo que importa es cómo se forma el nudo... ...biología molecular en aplicaciones... ...biología molecular, teoría física de cuerdas etcétera... ...y otras aplicaciones... pues ...por ejemplo en clasificación de superficies... ...bueno esto ya un poco más... <coughs> ...al punto de vista ya más geométrico... ...matemático... Eh, ...bueno... ...también tenemos... La topología algebraica. La topología algebraica, si la topología ya es desconocida, la topología algebraica no solo es desconocida, sino además es hasta temida. ¿Vale? Pero bueno, simplemente la topología algebraica lo que hace es ayudarse del álgebra para tratar te teoremas topológicos. Como un ejemplo de teorema topológico, a mí me gusta. Pues este, el de Borsuk-Ulam uno de los más representativos. en el que. Eh, bueno, si nosotros. a ver. Nosotros eh, denotamos por S2 a la esfera, centrada en el origen y de radio 1, entonces nos dice que si tenemos una aplicación continua, desde la esfera hasta el plano, hasta R2, entonces existe un punto, de forma que ese punto de la esfera y su antipodal tienen la misma imagen. ¿vale? Bueno, este es un teorema que aparentemente es de existencia, aparentemente pues no parece que tenga así grandes cosas, grande, un poco de chicha, pero sí que la tiene, tiene importantes aplicaciones. Una de las más importantes es esta consecuencia, entre todas. En cada instante de tiempo existen dos puntos antipodales en la superficie de la Tierra que tienen la misma temperatura <coughs> perdón, y la misma presión. Claro, porque podemos considerar pues la, la temperatura y la presión como aplicaciones continuas, forman una aplicación continua genérica, no hay, hay continuidad porque no hay grandes saltos a medida que vas pasando por la superficie de la Tierra, pues <coughs> no hay cambios bruscos, luego podemos utilizar esta aplicación. Pero claro, <coughs> alguien me puede llegar a decir, pero pero realmente se puede aplicar el teorema de Borsuk-Ulam para este eh, esta aplicación, esta, este teorema, eh, con la superficie de la Tierra... Realmente es una esfera, claro, ¿por me podría decir esto? Y no sin razón, porque realmente la superficie de la Tierra no es esférica, ¿vale? está achatada por los polos, bueno, debido sobre todo pues a la fuerza de la gravedad, la, el movimiento de rotación con la fuerza centrífuga, etcétera. Y claro, entonces hay un achatamiento en los polos y realmente la superficie de la Tierra pues no es una esfera, se trata de un elipsoide de revolución, con lo cual no es una esfera, pero claro, recordemos que se trata de un teorema que es topológico. En todo teorema topológico tú puedes sustituir pues, el, el objeto, en este caso la esfera, por cualquier otro objeto que sea topológicamente equivalente a la esfera. Y en este caso la superficie de la Tierra es equivalente a ella. ¿vale? No podemos, eh, podemos obviar incluso el tamaño, podemos obviar todo porque topológicamente pues, es, eh, es lo mismo de acuerdo bueno pues con esto acabo mi fisquito y espero que les haya gustado mal y que se hayan quedado